Pues nada, que esta semana se nos, ha, se nos ha ido un grande y desde aquí le queríamos hacer un poco, más que un homenaje, un recordatorio para todo el mundo, el que no se haya enterado y el que el que se haya enterado, pues, pues que se acuerde un poquito también de, de Alfonso Spiri pues como no le echaremos mucho de menos hemos traído aquí unas pocas portadas que tenemos de juegos magníficas que hizo él y, y como no un clásico de este hombre yo creo que fue el, la persona que hizo vender más, más juegos en, sí. en los 80 aquí en sí, España que, ni, portadas, que, sí, que ningún otro eh, en muchos eh, eventos retro que por suerte tuvimos la, la el privilegio de, de tenerlo estos últimos años ahí, vendiendo libros y firmando. Siempre súper amable y sí, atento sí. con la gente. Era súper amable, sí. ¿eh? Era y, y, y la verdad es que era un gustazo tenerlo ahí y lo echaremos de menos. La verdad es que es un grande que... Como siempre, la, la gente no se, no, no se le reconoce suficiente en vida, pero pienso que a él en, en especial y creo que desde aquí, pues eso valía la pena hacerle, aunque sea tarde, pobre hombre, hacerle un poco recordatorio, porque desde luego vale la pena. Sí, porque además eh, fue como un salto de calidad en, en la época de, de, de, de los microordenadores de 8 bits y tal, cuando la gente, los profesionales que empezaron a contratar los servicios de este hombre para hacer que le hicieran las portadas y tal, se notó un cambio muy grande. Bueno, es que ahí creo que está el... el... El kit de la cuestión, que, que comentábamos algún día, de que, que la, la, la industria aquí en esa época eran profesionales muy entre comillas. Eran gente aficionada, aficionada, muy entre comillas, también, porque salían un copón y tenían un nivelazo. Como, como, como, como se comentan algunos libros de Speedy y tal, por Ajá. ejemplo, de que en Inglaterra muchas veces hacían copias o envidiaban el nivel de aquí, todo y que realmente... Era profesional, porque se vendía, pero no estaba profesionalizado realmente todo lo que se debería. Sí, a día de hoy casi no hay industria en realidad, sí, sí, sí. pues imagínate entonces. De Exacto. hecho, había, muchos eran estudiantes que estaban haciendo otra, una carrera, normalmente eran universitarios, que estaban haciendo una carrera que no, normalmente no tenía absolutamente nada que ver con, con, con programación, porque no existía aquí en ese, en ese entonces mejor había uno que estaba estudiando, pues yo que sé, abogado, el otro estaba estudiando cualquier otra cosa y, como mucho, si había suerte, te tocaba matemáticas en la carrera y entonces eso le ayudaba a nivel de programación, pues ya está. Y muchos eran pruebas que hacían ahí de, ah, bueno, y pruebas que les salían así divertidas, o sea, modificaban cuatro cosas y sacaban el juego. Y eso en aquel entonces era muy duro porque muy poca gente usaba el basic, todos usaban el ensamblador porque en, en aquella época, con tan pocos recursos, tenías que tirar el ensamblador sí o sí. sí, sí y no, claro, no, no, no. El, el que este hombre empezara a trabajar con ellos... Sí. Eh, Vistió saltó. muchísimo y, y dio una imagen de profesionalidad pero tremenda al sector, que creo que fue... Realmente fue el, el, el, el, la persona clave en hacer la edad de oro, pues la de oro sí eh, es, todo el mundo entiende de que la calidad vende por sí misma sí, bueno, sí, vale, cuando una cosa está bien hecha vendrá pero si no le pones un, un bolito, lazo, ¿o no? metafóricamente, ¿no? entonces, por los juegos, por muy buenos que fueran la portada es lo que te hacía comprar luego, repetir, de comprar la misma compañía con esta y así que le vendía la calidad pero la portada es lo, que, lo primero que veías la norma que vendía aún se sigue y, y Aspirí um, hizo eso una y mil veces y más que nadie en esa época. Yo creo que, que la edad la de oro de, de, del software español eh, se le debe todo a él. <risa> por, por, por, a, por, por, por un... Y me quedo corto, creo. Pero bueno. Sí, no, a ver, claro, a ver, pues eso es lo que dice él. A nivel de, o sea, el juego tiene que estar divertido. Lo que pasa es que yo recuerdo muchos tes eh, testimonios de gente que decía que muchas veces jugaba al juego que fuera, pensando en la portada, <risa> en su cabeza, claro. se imaginaba, porque claro, sí. en esa época de los, de los micrófonos de 8 bits, ahora claro, los 8 bits tienen unas limitaciones muy grandes, entonces claro, teniendo en cuenta que además había juegos muy que, que estaban hechos por gente con aún más limitaciones a la hora de tener tiempo que dedicarle y conocimientos, todos los gráficos eran claro, muy, muy muy es que muy, muy ya no solo eran las limitaciones técnicas porque hay gente como tú decías de que eran unos cracks en matemáticas y en ensambladores lo que tú quieras pero no eran artistas y eso durante muchos años y lo puedes ver en, en portadas incluso de super bueno ya no en portadas pero en libros de instrucciones de super nintendo o, o de 16 bits o sea, de 16 y 18 bits que ves que el nivel es bueno, es un dibujante caseguillo bueno, pero que muchas veces el nivel era regulero, incluso en cosas de Japón. Yo acuerdo libros de, de, de Capcom así, de los inicios, y hay amateurs ahora en... en, en, en sí. ¿Cómo se dice? En DeviantArt de que les da mil patadas. Madre mía. Pero en una época que, que a nivel de diseño artístico, pues... Pues estaba en los inicios, no era una industria de los videojuegos, era bueno, era un. Sí, sí, sí. Una artesanía, casi. Sí, sí, sí, Y sí, sí, sí. Claro, si la portada te la puede hacer, pues un Exacto. maestro. Y es lo que decías tú, que la portada, muchas veces, a nivel interno de imaginación, te suplía un poco los gráficos que. Cosas del juego. Sí, sí, sí, sí, sí. Al fin y al cabo, desde mi punto de vista, eh, aspirí. Hacía ilustraciones muy elaboradas, aunque sí. no fueran realistas. Eh, pues te te de además del cómic, ¿no? Pero yo me recuerdo que, pues, que el, el, el acercarte a, a, a que el espíritu hiciera un, un boceto o lo que fuera, te lo hacía súper encantado. Te lo hacía en un momento y te hacía una calidad que decías... Pues, ¡Una Lorna <risa> o lo que fuera! No? Como lo tiene por la mano, porque en un momento, un boceto es un que dices, es un boceto te lo hacía con unos acabados muy muy muy detallados, en blanco y negro, pero te los hacía con unos acabados muy detallados y muy contentos siempre una sonrisa, siempre una... esas coletillas que tenía de bueno lo chato y no sé qué, era como muy muy muy cercano, muy cariñoso. Bueno, Jaime, dígame, dígame, hablábamos de Aspiri, hombre, pues, ¿qué vamos a hablar de Aspiri? Pues, un hacedor de sueños, sin duda, porque para muchos de nosotros aquellos canseres... Que, que comprábamos con aquellas portadas tan brutales que nos hacían imaginar cosas que después no encontrábamos en el videojuego, pues sin duda, pues, sin duda eh, nos hacía, pues eh, bueno, todavía nos seguimos recordando constantemente, ¿no? es un clásico, es el padre para muchos de, de la informática, aquella que nacía en España en esos años 80, y es una gran pérdida realmente, pues, sobre todo para nosotros, ¿no? Para los más viejos del lugar entonces no sé, yo creo que fue un gran artista que aparte fue creador también de cómics ¿no? Que, que eso también es importante para de los videojuegos, tuvo bastante actividad y yo creo que se merece un homenaje por todo lo que significó y significa y significará en el futuro para, bueno, ya digo, para todos los que, que sobre pasamos sobre todos los 40 años y bueno, pues es un detallazo que os acordéis de él hoy en la Room, y, y no sé me parece fantástico que lo hagáis eso faltaría. Sí, sí, sí. sí. No, no pero, eh... Bueno, no sé si has, te has enterado, Jaime, que se está haciendo un change ORG de estos para, para que le den una calle en Madrid. ¿Dónde? Yo firmé sí, sí, sí, yo filme, sí, sí. bueno, tío, porque este tío se sí, lo merece. Bueno, eh... sí, sí, no, no, no yo lo lo de change ORG para lo de lo de la calle y tal. Sí, sí, ya, ya lo tengo, ya lo vi por ahí y tal. Pero bueno, eh, yo creo que sobre todo el recuerdo que tenemos que tener es ese recuerdo asociado sobre todo a los videojuegos ¿no? sí. y bueno últimamente la verdad es que tenía muchísimas la, la comunidad de retro se acordaba muchísimo de él porque estaba en todas las ferias ¿sabéis? en todas las ferias que se celebraban estaba él como representante y creo que si algo unió a nuestra comunidad de retro fue pues, sobre todo la muerte de Aspiri que sin excepciones pues fue, fue bueno, muy recordado en todas en todos los foros en todos los, todas las páginas de Facebook en Twitter, etcétera, etcétera no y eso dice la lo importante que fue dentro de, de la industria española Sí, una cosa que, me, que además me, me ha impactado mucho es ver como había mucha gente que tenía una relación muy cercana con este hombre, porque en el Twitter eh, de, de familiares de... de, de de Aspiri, eh, veías como habían comentarios de gente pues, que era profesional del dibujo, profesional de, del videojuego sí. o asociaciones de, de, de jugadores que veías que los twitters que se intercambiaban de condolencias y tal, sí. eran como muy, muy, personales, muy personales, personales muy personales eh, eh, por, por, pero, por, es, que, es que él tiene una personalidad vamos a ver, lo que me comenta ¿no? gente que tenía que eran íntimos amigos de él, que era una persona muy cercana, muy afable, muy simpática, o sea, muy, que, que, que, decir, que no, no se creía nada, que era una persona muy humilde ¿no? de, de, de su trabajo y con la gente. ¿no? Entonces, eso quiere, eso no, pues hace que, que, que la gente todavía tenga más cariño ¿no? y, y el recuerdo sea todavía más importante. Claro. Y de hecho, la familia, ya ves ya veis lo que tú comentas, Dani, es cierto, pues es una relación muy personal que ves casi persona a persona, ¿verdad? Sí, Con sí, la sí. Gente y tal. sí, sí, porque yo recuerdo de leer Twitters en plan de nos, ha gustado, nos han gustado mucho las flores, muchas gracias, sí. o sea, sí. como, como si hubiesen incluso ido a lo mejor al velatorio o algo, porque sí. ya te digo, eh, me dio la sensación y, y claro, yo a este hombre, en mi trato puede, puede ser mínimo de un colega de un colega y tal pero todos mis amigos que han, que han tenido contacto con él, yo es una de las cosas que me he quedado con las ganas, que es de, de poderlo ver, ver en persona y hablar con él, por, por eso, porque todo el mundo me decía, es que es súper cercano, es una persona que es un artistazo y es súper humilde, es, es, es, eh, es una persona que realmente te podías poner a hablar con él, en un bar o a, a tomar algo, y, y, y realmente te decías, pues, este tío es un tío muy crack, es, un, es una eminencia en el mundo del dibujo y es una persona... Guardistazo, guardistazo bueno, Y una leyenda viva. Claro. Por supuesto, ya digo, retuito, esas carátulas inolvidables, pues sí. sin duda, pues muchas veces tenemos más recuerdo de la carátula que del propio juego, ¿no? Sí. Y es así, ¿no? Es así. ya no recuerda a Lorna? Por ejemplo, ¿no? Claro. Esas, pues, Sí, ¿no? o sea, que también a muchos de nosotros la sexualidad nos ha despertado ¿no? en muchos, muchos aspectos, es cierto, ¿no? Y, claro. y bueno, nos relacionamos con muchísimas cosas y realmente, bueno, puede ser una persona, no es decir nada a título póstumo como como por quedar bien, ¿no? Pero es que realmente era así, una persona sí, guarnistazo, sí. que, que sobre todo una palabra si lo destacaba era la humildad que tenía y la sí. cercanía Claro, claro, yo te digo, es, es lo que yo a la hora de ver cuando ha muerto y los twitters y todo, de... de... Y las muestras de cariño de, de alguien muy cercano. O sea, realmente ha habido gente que le ha afectado mucho porque para más de uno se le ha muerto un amigo. O sea, no, sí, sí. O sea, no, no solo un ídolo, un ídolo amigo. Sí, sí. ¿eh? De hecho, cuando murió, yo estaba hablando con que es la persona, muy bueno, que el antiguo amigo de él, y justo me dijo: Jaime, deja un momento que me acabo, que me acabo de morir, déjame déjamelo ver y tal, bueno, y después se derrumbó, se lo y es derrumbadísimo. Bueno, y, y, y ya te digo, y como oh, esta persona que os comento, muchísima más gente, ¿no? Entonces, que tiene una relación de amistad, porque fue gente por todas las ferias, por todos los lugares donde iba, ¿no? Y bueno, eh. Hay que recordarlo, pues, como con lo que fue artista ¿no? y leyenda dentro de, de, de lo suyo y también de los videojuegos y de todo lo que mezcla el arte, ¿no? Que el videojuego, mm. si jugar a dudas, es otro tipo de arte. Sí, sí. Bueno, aparte, es, pues, es lo que decía Dani, ¿no? De que, de que después de su muerte, eh, todo y lo gran artista que era y, a nivel y la repercusión que tuvo, la, la, lo que comentaba la gente era como era él como persona. No me decía, hostia que nos has ido un gran artista, que también, ¿no? obviamente, ¿no? Pero, pero el comentario era más sobre cómo él era él a nivel de persona que no como a nivel como de profesional. Y eso creo que dice mucho, mucho de cómo era esa persona. Pues, sí, pues nada, con esto acabamos y pues un abrazo a la familia y amigos y y a bueno. ver si entra a Barcelona hacen un algún homenaje sí. recordatorio porque creo que no solo lo merece y vale la pena, sino que creo que más gente debería conocer a lo que era este hombre. O sea, es. sí, sí, por eso, por eso lo digo. Sí, y que, y que sí. hicieran también una tirada de sellos, por ejemplo. Sí, lo que sí. les costó que hicieran una de la abadía del crimen, pues. pues sí. estaría, no estaría mal. Más... <risa> sellos del horno o sí, sí, sí. Sí, sí. Que creo que lo, casa, lo merece vale. y debería, y es de justicia y. ¿Y algún libro además de ilustraciones o recopilatorios de portadas? Alfonso pues, Aspir, digo, vale, y, digo, si me suena mucho de los cómics, de mm. bastantes cómics, claro. de, de él, sobre mi padre, los pues, cómics de los años 70, 80 que tenía, tenía en casa ahí, pero me sonaba. Mm. Tampoco quería participar porque me sonaba y un poco más, ¿no? Pero no sabía, o sea, me hoy que había hecho portadas de... Juegos sí, sí. y mientras habláis, lo en Wikimedia y pone gente de cómics y de portales de videojuegos. ¿no? Sí, sí, sí. Que, sí. O sea, que... sí, sí, es que o sea, fue que un, un, bueno. un ilustrador durante mucho tiempo. Sí, sí. Hola, un aplauso para.